Hola y bienvenidos a Resolviendo Problemas en un minuto, más o menos. Nos piden resolver la siguiente integral. La integral de Euler a la X más Euler a la menos X sobre Euler a la X menos Euler a la menos X por su respectivo de X Aplicamos la siguiente sustitución. U igual a Euler a la X menos Euler a la menos X, que es justo lo que está en la parte de abajo de la fracción. Derivamos ambas partes de la igualdad. Obtenemos que de U es igual a Euler a la X menos Euler a la menos X por menos 1 por DX. Haciendo las operaciones pertinentes tenemos que de U es igual a Euler a la X más Euler a la menos X por DX, que es justo lo que está en la parte de arriba de la fracción. Así que al sustituir en la integral original obtenemos la integral de u sobre u y listo Ahora bien sabemos que la integral de de u sobre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u así que esa es la solución para esta integral Ahora solo resta volver a la variable inicial y obtenemos lo siguiente que la integral de Euler a la x más Euler a la menos x sobre Euler a la x menos Euler a la menos x por dx es igual al logaritmo natural del valor absoluto de Euler a la x menos Euler a la menos x más c e. de verdad no olvides el más c e.